Yo no mando en eso, tú me entiendes. Porque yo lo que soy un simple productor aquí, yo tengo que hacer lo que ellos me digan. Bien, miren, me van a disculpar toda la gente que me está llamando. Tengo que hacer este comentario en estos momentitos. En estas casi dos horas de llamada. Y miren cómo están, yo haciendo comentarios, los teléfonos. Sonando de manera insistente. Desde el principio hasta el final. Me van a disculpar este momentito. Miren, hay una nueva gestión en los ayuntamientos en todo el país. La nueva gestión llegó también para San Francisco de Macorís, que es el municipio Cabecera. Me van a disculpar que le estoy tumbando todas las llamaditas porque quiero hacer este comentario ya al final. Y creo que es justo que ustedes escuchen esto. Que esto ni siquiera va a salir porque ya está al final y ya hace siglos que me pasé del tiempo igual voy a tener que tumbarle todas las llamaditas, se le estoy tumbando todo para poder buscar una información en mi teléfono y la nueva gestión de Sikyo y el nuevo consejo de edilicio bueno, a mí me complacieron desde un punto de vista yo dije que quería sangre nueva pusieron ahí como presidente Ariel Marte que hay una discusión ahí con los dirigentes del partido revolucionario moderno con su presidente Olmedo Cava su presidente vicepresidente Tony Reyes y demás en el hecho de que estos jóvenes eh, sin experiencia al igual que a Tony Acevedo que pusieron como vicepresidente en ese ayuntamiento yo les voy a dar un consejo muchachos tienen que tratar de olvidarse de los sectores que los llevaron a ustedes ahí poderosos y saber que ustedes se deben al pueblo el primer gesto que tú debes hacer como gestión, mi querido Siquio, esa gente que contagiada se arriesgó a ir a votar por ti, enfermarse, que mucha salió enferma, tanto es así que hasta tú te enfermaste y te dio el COVID-19 o el coronavirus, tú tienes el deber ahora de ir a honrar tu palabra y comenzar a intervenir, a ayudar a esos sectores donde la gente está enferma donde está más necesitada que fue a votar por ti como síndico y que tú obtuviste una votación mayoritaria para ir a auxiliar a ellos. A estos hombres yo les aconsejo que se olviden de esos sectores poderosos que están detrás de ustedes y que los pusieron ahí. Ya ustedes fueron elegidos por el pueblo. Asumieron un compromiso. Y me luce que parece ser que a pesar de que pertenecen a... Al PRM, algunos tienen una corriente que le son adversas al mismo sitio, y me luce que lo han puesto ahí para parar el trabajo que de pueda querer iniciar Sitio, que ojalá lo comiencen a realizar en armonía y tenerlo de mano atada. Y que obedecen mucho de eso por compromiso que había con la gestión anterior y con ciertos sectores poderosos, que son tan poderosos que yo ni lo puedo mencionar por aquí. A los que esa gente se debe. Tienen que olvidarse de eso. Porque le van a pasar factura. Y así como la gestión pasada. Fue la más mala en tan poco tiempo. Que haya pasado por ahí. A ustedes le pueden pasar la factura. El primer compromiso que usted asumió. Fue pagarle a los pobres. ex empleados que fueron cancelados. Usted dijo en nuestro programa. No aquí. Cuando estábamos allá en el estudio. En la última intervención. Que eso era lo primero que usted iba a hacer. Y tiene que honrar su palabra. ...tiene que hacer lo que yo le dije... ...cero borrón y cuenta nueva... ...tiene que mandar a hacer... ...tres auditorías... ...una vía la liga municipal... ...una paga por ayuntamiento... ...y una del sector privado... ...para que usted... ...diga lo que recibió... ...las deudas que encontró... ...los problemas que encontró... ...y que si usted encuentre en algún momento... ...indelicadeza en el manejo de la finanza... ...usted va a someter a la acción... ...de la justicia culpable para que no le pase a usted, al igual que Félix Rodríguez, que se pasó cuánto, 18 años, 16 años ahí, ¿eh? no como vicesíndico, dice como síndico, después que usted se fue para allá, y al final salió por la puerta pequeña, acusado de malversación, condenado él y un grupo de empleados, todavía con una actuación pendiente de la justicia, para que usted al final de su vida, porque ya usted está, aunque es una persona saludable y esperamos que tenga muchos años de vida, que tenga 100 años de vida más, pues usted está en el epílogo de su capacidad biológica y de su vida a nivel físico. Entonces, usted entregarle una gestión transparente, sin compromiso de borrón y cuenta con el pasado, asumiendo los compromisos que usted hizo en campaña y que usted honró y comenzar a trabajar de manera diferente, para que la gente entienda que no es más de la misma basura que había anteriormente ahí, sin importar los compromisos que usted asumiera, porque le dieran una manita en esa recta final de una campaña que en algún momento usted mismo me dijo a mí, que prácticamente tuvo que asumir casi de manera personal como un reto, y que el pueblo viéndolo a usted como un hombre honorable como una víctima votó por usted para que no digan ahora que usted va a ser igual o peor que lo que usted está sucediendo ojalá que estos jóvenes no se lleven de las líneas a las que ellos obedecen se olviden de los intereses porque ahora hay ahí intereses del guioneto Camilo intereses del PLD intereses de, de, de fulano de tal intereses del otro y se mezcla toda esa jodienda además del PLD ahí y pudieran entonces representar un problema en el inicio de una gestión que debiera comenzar siendo transparente. Es un humilde consejo que yo le doy, que usted como la lenteja, si usted quiere lo coge y si no lo deja, porque no tengo ningún compromiso con usted ni con nadie, que no sea que usted haga una gestión transparente y de servicio a favor de este municipio, que con los 18 años de Félix Rodríguez, los cuatro reales, Serían 22, estaríamos hablando de una gestión que ha retrasado a San Francisco de Macorís y que lo he encontrado solamente con dos o tres parquecitos pintados con una cuantas palmas y sin obras de desarrollo que exhibir en un pueblo que constituye de esta provincia Duarte con sus cinco municipios cabeceras y sus 11 distritos el principal y el más habitado y el más importante de todos y no puede exhibir obra de importancia que usted diga, se ha transformado San Francisco de Macorís, que no sea en el ideario imaginario de los lambones que pululan por ahí diciendo todavía que no ha habido una cosa mejor que eso que pasó pues si es, eso es lo mejor yo prefiero que venga lo peor porque con candela y puya hasta el diablo suda. Un humilde consejo que quería darle a ustedes que comenzaron ahora. Y les reitero a los dos nuevos muchachitos, no jovencito los dos, los conozco a ambos de lejos, pero los conozco: Ariel Marte y Anthony Acevedo, que incluso en determinado momento formó parte de la familia ya de Telenor, hace poco incluso impulsado y promovido por los buenos intereses de gente que cree, la gente joven como yo, yo creo en los jóvenes, y vamos a apostar a ustedes para que ustedes no apuesten al pasado y honren su palabra y se fajen a servir. Y ven que ese ayuntamiento, desde Félix Rodríguez, está pasando por Álex, no se salió un día de escándalo, de escándalo, uno detrás de otro, de corrupción, de escándalo, uno detrás de otro. Nosotros estamos hartos de eso. Y los macorizando lo que queremos es que se ponga la ciudad limpia, que se recoja la basura y que se cumpla con los compromisos que está establecida en la ley orgánica municipal para que se transforme y cambie esto y se recuerde la gestión que usted hizo la primera que tuvo aquí, si tiene que, que todo el mundo a la voz, que esta le supere ojalá y que así sea y que los intereses políticos que siempre son los primeros, usted lo desponga por un San Francisco de Macorís atrasado subdesarrollado, olvidado y en el abandono en mi humilde opinión bien, entonces tengo aquí no sé señor director si de las informaciones que yo tengo ahí en mi facebook podemos bajar algunas ponga la que usted se le antoje la primera, la que usted quiera si es posible en este tiempo escaso que nos queda para que la gente vea algo de lo que pues yo eh, puse ahí para ustedes. Buenas noches. Sí, dígame, joven. Eh, de la colina. De la colina, pero habla un poquito más fuerte, mi amor, para poder escucharte. Dime. Sí, de aquí de la colina, Dime. Comienza a hablar, te mi te vida. Te decirle que por aquí por la colina no han venido a bailar que por aquí pasan un de camiones dando los y para acá los no ahí está en la colina por qué calle de la colina tú vives aquí eh, frente al hermano por ahí está frente al formado por le hice promoción buenas noches dígame sí buenas noches ¿Usted programa de Pitágoras? Usted habla con Pitágoras, sí. dígame, adelante. Ajá. Bueno, bueno, pero yo quiero dar una información. Eh, yo estuve hoy en un supermercado en la salida de la construcción, Ajá. ¿Y qué pasó, y mi amor? había alrededor, tuve que salir del supermercado, porque cuando llegó a la hora de yo entrar, había más de 50 personas dentro del supermercado, en donde yo creía que el límite de personaje era considerado y que los empleados y las personas no se la maten cabeza.